Buenos días chicos. ¿Qué tal estáis? Bien, hoy voy a grabar un vlog y son creo que las 7 de la mañana. Así que vamos a ponernos en marcha. Voy a vestirme. Vamos a ver qué tenemos por el armario. Hoy me apetece ponerme algo simple y cómodo. He puesto este jersey con estos pantalones negros y ahora vamos a hacer la cama y nos aseamos. Hemos terminado la cama así que vamos a asearnos. Bien, nos tenemos que peinar, lavarnos un poco la cara, y echarnos color, así que vamos. Para desayunar me voy a tomar esta avena que preparé ayer, pero me sobra, entonces pues la he calentado ahora. Vale y están no ricas. Y es que nada, voy a desayunar que en um, media hora tenemos que salir. Nos vamos y hoy hay un poco de vientecito y una cosa súper bonita por ahí os voy a enseñar. Cuidado, esto no está en lax. Se ve que se mueven. Las del colegio está por ahí. Así que vamos. Ahora tenemos clase en esta clase. Tenemos dos horas de historia. Acabo de tener la clase de historia y ahora tengo 15 minutos de recreo, hasta pues que empiece otra vez la siguiente clase de historia. Bueno, ahora vamos a ir a comer que hay espaguetis. Hola, hola, hola. Ya hemos acabado de comer, ya toca recreo, hasta menos cuarto, a las, hasta las 12 menos cuarto y después nos toca lengua. Ya acabó la clase de lengua. Ahora tengo con la señora María una hora. Aquí en esta, a ver, en esta pequeña clase de aquí. Tengo allí mi mochila. Tengo en esta clase. Por aquí tengo vistas al recreo. Ya están aquí todos los niños. Os lo voy a enseñar. Aquí se ven todas las vistas que hay. Y esta es la clase en la que estoy. Estoy un poco nervioso, porque hoy a las 2 y 20 creo que era, me ponen la segunda dosis de la vacuna del coronavirus. Así que vamos a ver qué tal. La primera dosis, pues, pinchaba mucho. O sea, es como si te me sacaron ya la aguja, ¿no? La vacuna. Y todavía me seguía pinchando. O sea, notaba que me estaba pinchando algo. Así que vamos a ver. Son las... Ay, ese, reloj, ese reloj está mal. A ver, voy a mirar la hora aquí. A ver, son las... La 1 menos 20. Ya solo nos queda esta hora de ahora y la hora de después. Estoy aquí dentro y los demás niños están fuera porque a mí no me gusta mucho salir al recreo ahora que hace frío y todavía pues no hay que abrigarse tanto. Entonces pues me debería abrigar un poco más. Pero bueno, es mejor estar aquí relajadito viendo el móvil mientras que no sé, mientras que hacemos tiempo para que empiece la clase y ahora se supone que también debería de venir Noah. <música> vamos a arreglarlo esta es mi taquilla ¿eh? muy culo. aquí guardo mis cosas aquí están las taquillas de los demás, se abren, se abren con esta llave se pone y se abre está chispeando un poco así que vamos rapidito para casa Bueno, ya estoy en casita, ya son las cinco y media, o sea, no he grabado nada en toda la tarde, pero es que tampoco es que haya hecho mucho. Lleva todo el día lloviendo, lloviendo, lloviendo, y ahora pues estoy editando algunos vídeos, pasando vídeos al ordenador, que tengo muchos vídeos grabados y no los he subido. Así que, nada. Vamos a ver si se calma un poco la lluvia y podemos salir a dar un paseo vale. Bueno, y para cenar tenemos pastelitos de carne. Estos por dentro tienen carne y son bastante típicos en Finlandia. Y se pueden rellenar con ketchup. No, está silbando de fondo. Y aquí hay Félix Sinapi. Y ahora que cada vez hay menos horas de sol, pues es importante tomarse la vitamina D. Ya haré un vídeo explicando por qué.